Barujatatonai eloheinomelejauram, besengador yashokamashiach le daveruaha codes, lo davermelida dam. besengador yashokamashiach toda rabah, comen, beumem. Shebe Bakashahin, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kejilá, congregación Shalom Go Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx, Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim estamos en la preciosa fiesta de Sukkot del año 2012 romano para que se entienda y ciertamente nosotros estamos gozosos en primer lugar por nuestro Elohim Yahweh la salvación que tenemos gracias a Yahshua Hamashiach, quien es Elohim, quien es Yahweh estamos gozosos porque estamos en la preciosa fiesta de Sukkot, y estamos gozosos porque tenemos visitas de varios países, de, varias, de varios hermanos y hermanas que vinieron de otros países, y también del interior de la república. Y tú, amado, que nos ves a través de internet, seas muy bendecido, que el Eterno te va a honrar, créeme que el Eterno te va a honrar. Ciertamente el remanente de Israel es el que es salvo, He aquí un, una parte del remanente Tú eres parte del remanente Tú también amado, tú también amada Amado Sahin son parte del remanente Que el Eterno ha decretado que sea salvo El remanente de Israel Tiene que dar testimonio a las naciones De quién es Yahshua Hamashiach y, y qué es su bendita Torah No es en cuanto a Yohanan Yo lo explico en los audios de Apocalipsis Yisgalud Él vio una multitud pero una multitud, no digo pero, en hebreo no, no estoy diciendo, eh, bueno, entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Realmente es una multitud o no? Es una, es una multitud, sí, es una multitud, pero es un remanente comparado con la población mundial. Porque la población mundial casi llega ya a los 7.5, sino es que 8 billones de personas. Pero solamente un remanente de Israel, tanto de Judá como de la casa de Israel, será salvo. Vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, Teftuach Tanaj, en hibrid, Esdras, en Esdras, capítulo 9, verso 8. Y nuestro amado Ah dará lectura. Esdras, capítulo 9, verso 8. Cuando todos lo tengan, me dicen un homen, amados. Así que es un privilegio ser parte del remanente. Aleluya. Y si no eres tú todavía parte del remanente, únete, únete, y rápido, porque el tiempo se acorta. A ver, aj, se me iba a callar. Y ahora, por un breve momento, habiendo, ah, habido misericordia de parte de de nuestro Elohim, para hacer que nos quede un remanente libre y para darnos un lugar seguro en un santuario, a fin de adentrar, nuestro, a fin de nuestro Elohim, nuestros ojos y darnos un poco de vida. A ver, todos leanlo a una sola voz. ¡Omen! Con esas ganas de leer, quién sabe si seas parte del remanente. Aleluya, hay que leer con fuerza y con gozo la palabra, con fuego del Vajkodis. Amén. A ver, vamos a ir, Esdras 9:8. Yo lo voy a leer para que, por favor, los que no leyeron bien, aprendan cómo se debe leer la bendita Tanaj de Yahweh. Las letras de la Tanaj tienen fuego del Vajkodis. No se pueden leer así como lees el periódico. O, o los recibos de teléfono no, no, no, no no, no se tiene que leer con fuego porque es un libro de fuego aleluya sí. y ahora por un breve momento ha habido rajen de parte de Yahweh nuestro Elohim para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Elohim, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, a ver todos a una sola voz y fuerte, amén En el tercer día de Sukkot ¿qué dije? En Jerusalén siempre los Kuanim dan la bendición al pueblo. Y me hablaba nuestro Ag, etcétera, etcétera, ya sabes, por estrategia. Me decía, Roy, 800 mil Yeudim reunidos para la bendición de los Kuanim. Y era un gritadero tremendo. Eso es lo que tú tienes que aprender, amado Ag, de la casa de Judá, que tenemos fuego. Aleluya porque si tú llegas con un cáncer de Judá y él hace su, su, su, sus rezos de Shaharit y está con sus genuflexiones con todas sus fuerzas, ¿te has fijado? ¿quién se ha fijado? y tú de repente llegas y así ha dicho nuestro Elohim que nos guarde un remanente no, ¿cuándo vamos a decirles que somos sus hermanos? no lo van a creer no lo van a creer es ahí donde se va a hacer más pequeño el remanente bendito es Yahweh, entonces tú tienes que orar con fuego leer con fuego, bajar al tevilá la inmersión en agua con fuego, predicar con fuego bendecir con fuego aleluya aleluya aleluya, ¡Aleluya! Sí, así es bendito es Yahweh la escritura inspirada por el Oaxacodes, entonces fuego, fuego consumidor, amén de, de, Permíteme, permíteme compartirte esto, permíteme enseñarte esto, ahora vamos a Estras 9.13 Ahí lo tienen adelantito Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado ya que tú, Elohim nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, subraya remanente, y todos van a leer más fuerte allá, amado Sahin, a través de Internet, el verso 13, con fuego. Amén. Aleluya, haz de cuenta que tocas a una sinagoga judía ortodoxa y te abre un viejito judío ultra-ortodoxo, de los que están acostumbrados a orar 10 horas al día y con fuego. Aleluya, ¿sabe qué? Este, yo creo que Yahshua es el Mashiach. Sí, a ver, te invito, un ejemplo, te invito, vamos a orar tú y yo juntos la comparación no, se notaría de inmediato esto no es para que te sientas mal es para que te sientas requete mal y te arrepientas y ores con fuego aleluya, aleluya aleluya recuerda que aquí no solapamos el pecado ni la flojera bendito es Yahweh ahora el Eterno ha permitido que haya un remanente de la casa de Judá y le, un remanente de la casa de Israel en el mundo. Tú eres parte de ese remanente. Para los que han hecho un verdadero teshubá y se han apartado de sus pecados. Tú eres parte de ese remanente. Y el remanente de Jacob volverá. Y por eso estás acabamos. Ahí a Isayahú. Isayahú. Isaías 10:21. Isaías 10.21 cuando lo tengan me dicen un amén. bendito es Yahshua HaMashiach así como en la Tanaj quedaron escritas muchas cosas para que aprendamos, así también está esto siendo grabado para que aprendan otros hermanos, para que aprendas tú a leer con fuego para los que leyeron con fuego más el top, y lee con más fuego todavía, sí. aleluya ¿Quién tiene Isaías 10.21 sí. yo lo leo el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. A ver todos, amén. Tú ya volviste al Elohim fuerte. Yahweh es su nombre. Yahweh se Sebaot. Ruah No es la Ruajakodis. No, es el Ruajacodis. Porque Yahweh es varón de guerra. El Aleluya. Entonces nosotros oramos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, oramos con fuego, mira, volvimos al Elohim fuerte, ya estás aquí con tu talit y con el pacto de la circuncisión y tu hermana guardas el Shabbat también, bien, guardas las fiestas como el Eterno lo demanda, tienes tu vestimenta, entonces todo lo tienes que hacer con fuego. Vuelvo a repetirte, creo que ya quedó grabado como diez mil veces, pero quisiera yo hacerte así, zzz, como, pa, como si yo te pasara algo pero no es así, Zz, hasta chispas vas a sacar, aleluya hasta los cabellos se te van a chamuscar no importa la cosa es que tengas fuego amado amén levanta tus manos, deja tu tanar, levanta tus manos dile, abacados. perdóname por leer la carta de amor que tú me escribiste con tanta flojera jamás lo volveré a hacer así tú la escribiste tú la tú, tú diste la instrucción con el fuego de tu ruajacodis por lo tanto yo no tengo que ser apático sino orar con fuego ayunar con fuego ministrar con fuego leer tu bendita Torah con fuego perdóname ahora lo haré con fuego en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach Amen ¡Veomén! ¡Aleluya! ¿Te das cuenta? Tenemos que pedir perdón hasta por eso también Con fuego, todo con fuego Con fuego ¿Comiste? ¿Comiste bien? Entonces no tienes por qué leer con flojera Y se acabó así que con fuego Vamos ahí adelantito Isaías 11, verso 11 ¿Quién tiene Isaías 11, 11, Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, a ver todos a una sola voz, amén. el Eterno ha permitido que el remanente de Israel ahorita vamos a leer una lectura también de fuego porque todo es inspirado por el Ruajacodes el Eterno es quien nos adorna el Eterno es quien nos bendice cuando una persona tiene el Ruajacodes se le nota se le nota en su mirada, en su caminar en sus manos, en, se nota, se nota quién tiene el Ruajacodes porque el Eterno nos adorna vamos por favor a Isaías y, y allá adelantito Yesayahu 28 verso 5 entonces si eres parte del remanente aleluya estás adornado estás adornada muchos hermanos o muchas hermanas a nivel mundial y esto que voy a decir es muy delicado pero lo voy a decir dicen Roy yo no soy agraciado o, o, o algunas hermanas delante de las hermanas me dicen: Roe, yo no soy agraciada. No importa tu estatura, no importa tu color, no importa si se tienen unos kilos de más o no, no importa eso. Si tú tienes al Ruach de Yahshua, te ves hermoso, te ves hermosa. Aleluya. Queda claro eso, porque ya, ya ministré sobre la culpabilidad. Aquí no interesa. Mira, le dijo al profeta Samuel: No juzgues según las apariencias. ¿Le dijo? A ver, entonces vamos a leer. Yo voy a leer eh, eh, Isaías 28, verso 5. En aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de caboz, de honra y diadema de, de hermosura al remanente de su pueblo. A ver, léelo. Amén. Recuerda que aquí no es psicología barata Yo no te doy, vengo a dar clases de psicología barata No hermanito, siéntete bien eh, tú, tú estás bien o no, no hay problema No, no, no, se les dice que se arrepientan de sus pecados Se aparten de sus pecados Confiesen que Yahshua es el Mashiach Entren a todos los pactos Lo importante aquí también es esto Una persona, una persona que se autocom a tiene autocompasión va a caer en depresión entonces, no es que nosotros demos clases aquí de psicología barata, no, no, es que aquí dice que Yahweh será por corona de honra y diadema de, de hermosura al remanente de su pueblo. Y si lo dice es que así es, sí. aleluya. Sí. No las mujeres muchas, no, no te dejes la barba, te vas a ver muy viejo y muy feo. Para ti, mujer, pero el Eterno va a ver hermoso a ese varón porque está cumpliendo con una mitzvah. Sí. Aleluya. ¿Los varones pueden aplaudir? ¡Aleluya! Así es. Ahora, ahora, a ver, las hermanas, voy, voy con calma, las hermanas que tienen a su esposo convertido a Yahshua en la bendita Torah y que se dejan la barba y que en un principio dijiste, Qué feo te ves viejo. O no sé, amorcito, o no sé cómo lo dijeras. Ciertamente, hermana, eres muy bendecida. Porque el varón al cumplir ese mandamiento, tú también eres bendecida. Porque son uno. Si él falla en el mandamiento y no se deja la sacan la barba, él peca y tú también. Pero si él, se, dije convertidos a Yahshua, entonces si él se la deja... Tú eres bendecida, porque son uno ¿Queda claro? ¿Queda claro eso? Vamos a Jeremías, por favor, Jeremías 23 Jeremías 23 3, a ver, vamos para allá y lo va a leer al Aksami Jeremías 23 3 Bendito es Yahweh Cuando tengan Jeremías, 23, 3, bendicen un amén. A ver, aj, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán ¿a dónde te echó? a República Dominicana a Alemania a España a México a Estados Unidos ¿a dónde te, te echó? nos echó el eterno, estamos exiliados pero ya volvemos a Israel ya volvemos a Israel, dice y yo mismo, fíjate muy bien está hablando Yahweh, está hablando el profeta pero vamos, es Yahweh quien está hablando, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán a ver todos fuerte el 3, amén. En el verso 1 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Eso se ha malentendido o lo han manipulado algunos para decir, miren cómo destruyen el rebaño, etcétera. No, una cosa es que no solapemos a los rebeldes acá en esta congregación. Y otra cosa es dispersar el rebaño, esos son parte del rebaño. El rebaño eres tú, porque eres obediente. Aleluya. Ahora... Después voy a dar una plática, una, una administración, primeramente el Eterno, si el Eterno lo permite, para los pastores. Y cuando doy esa administración, que no es el, el, como el pequeño curso que di para los nuevos pastores mesiánicos, aquel que es pastor mesiánico, o se dice pastor mesiánico, debe de temblar. Cuando dé la administración se va a temblar, hay muchos que son ladrones y se roban lo que el pueblo da para la obra, se lo roban y se lo llevan a su cartera. El Eterno va a reclamar todo eso Todo lo va a reclamar Todo Las ovejas, el dinero, todo Aleluya, así que mucho cuidado Amaros Ranim Con desviarse del camino Mantengámonos derecho derecho. Ahora dice el 7 Por tanto hay aquí que vienen días Dice Yahweh, que no dirán más Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel De la tierra de Egipto Sino vive Yahweh que hizo subir Recuerda, subir Jerusalén, bajar Egipto, subir Jerusalén, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia, tú eres la descendencia, de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. A ver, todos fuertes el 7 y el 8. Amén. Bendito es Yahweh, bendito es el Amakados. Es que somos la descendencia, volvemos a Israel, volvemos a Israel, volvemos a Israel. Vamos a, a Sofonías, por favor, estoy hablando del remanente, del remanente. Entonces, tú se parte el remanente de Sofonías, vamos para allá, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. En Sofonías 3, verso 13, vamos a, al 3, 13, ya lo ministré en varios audios, pongan mucha atención, el que hace la Shonjará chisme y mentira y difama, no es parte del remanente, está perdido, es un hijo del diablo, no es hijo de Yahshua Mashiach. Los que somos parte del remanente, no nos andamos con cuentos, ministramos la Torah, no hacemos negocio con la palabra, eh... Pongan mucha atención, por favor. ¿Sí me atienden? Una de las hermanas que vino de Estados Unidos me regaló un vide, dos videos. Dice, Roe, esto es para que usted este, vea esos videos, lo traje con mucho gusto, perfecto. Ayer vi un video y casi vomito. Les voy a explicar por qué. Supuestamente sale un moré de la Torah a visitar X país y se mete a una mezquita y se quita los zapatos Porque dice que él tiene que respetar el lugar ¿Sabes qué? Yo no respeto al diablo Yo adoro a Yahweh Ese tipo de pastores Están confundiendo al pueblo de una manera gravísima Por respeto, este cabezón se quita los zapatos Porque está en una mezquita islámica ¿Te imaginas? Después quiero hablar contigo Ajot. No, no es para que te asustes pero para que le lleves un recado a ese a ese moré y hágate Yhubá antes de que se vaya de cabeza al infierno y se lleve a varios al infierno. Nosotros no debemos de hacer eso. Somos Israel. Nosotros adoramos solamente a Yahweh. Ya Shakamashiach vive. <tose> ya Shakamashiach vive. <tose> ya Shakamashiach vive. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Deja del eterno. ahí. Aleluya. Mira cómo están confundiendo al pueblo. Cuánta porquería hay. No amado, tú, torá, torá, torá, torá. No te sueltes de los sipsip de Yasho Hamashiach. Así que entonces, cómo poder entrar al milenio haciendo este tipo de tonteras. ¿Tienes sofonías 3.13? El remanente de Israel no hará injusticia Pon mucha atención, si alguien es tracalero acá ¿Cómo pretende ser parte del remanente e entrar al milenio? No, el remanente de Israel no hará injusticia Ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa Porque ellos serán apacentados Y dormirán y no habrá quien los atemorice A ver todos a una sola voz, amén Aleluya, por eso nos dicen exagerar, exagerados, no, es que el robo de palacio está loco, es muy exagerado ¿Te imaginas dándole permiso a alguno de ustedes, yo quitándome los zapatos en esos lugares? No, no visites los lugares donde hay pirámides, porque ahí sacrificaron miles de gentes a Satanás Tenemos que tener mucho cuidado, tienes muchos audios en la página de internet Donde se da ministración, ministración, ministración, ministración, ministración, ministración. Para que tú aprendas, amado precioso, preciosa en el eterno Yahshua HaMashiach, y te salves. Si no es que todavía no eres salvo, te salves. Nosotros no tenemos que ir a visitar templos católicos. ¿Por qué visitar un templo católico? No, es que yo no voy por, por, por la idolatría, yo voy a ver el arte. ¿Cuál arte? ¿Arte de quién o qué? Voy a ver el arte. Y se meten a las catedrales y son pactados. No me equivoco, no estoy loco. No vayas donde hay pirámides, no vayas, no vayas. ¿Qué crees que hacían ahí? ¿Adoraban a Yahweh? No, adoraban al diablo, le abrían el, el, el pecho a una doncella y le sacaban el corazón viva. No pises esos lugares. ¡Aleluya! Porque muchas veces, pongan atención, amados, ¿quién atiende? Muchas veces me llaman para decir, oiga, Rue, es que empezó el cáncer en esta persona, en esto etcétera, etcétera. Muchas cosas tienen que ver con eso. Y tú eres mesiánico, mesiánica, eres de Yahshua jamás guardas la Torah, nosotros no tenemos no hay comunión la luz con las tinieblas. Se acabó. Y si te dicen exagerado y etcétera, no importa. Pero que no te digan hipócrita. Ni a ti ni a mí. ¿Aleluya? Vamos a Zacarías, amados, 8.11, 8.11, 8.11, Zacarías 8.11, cuando lo tengan me dicen un menos y fuerte. El Eterno siempre va teniendo un remanente, un remanente, un remanente desde hace, desde siempre, siempre un remanente. 8.11 dice, Averaj, por favor, 11 y 12, omén Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Yahweh de los ejércitos,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 que el remanente de este pueblo posea todo esto ¿qué es eso? el Negev va a ser poblado el Negev, ¿qué dije? Sí. si no búscalo en, en internet el Negev va a ser poblado por la casa de Israel sí. ¡aleluya! Sí. ahorita todavía son llanuras eso va a estar lleno de casa de Israel bendito es Yahshua Hamashiach. eso va a ser en el milenio ahorita todavía no, en el milenio todo el Negev va a ser poblado bendito es Yahweh Exaltados, a ver todos el once y el doce amados preciosos, amén ahorita se burlan de ti que eres K2, que eres dos se burlan de ti, de ti, amado precioso allá. Se burlan de que usas talid, de que te deja la barba, se burlan de las hermanas por su falda larga, por su cubierta de la cabeza. Pero el Eterno nos va a llevar a casa de Judá y casa de Israel a Israel, y allá no habrá, habrá quien nos vaya a molestar. Ahorita. Tenemos que soportar muchas majaderías, leperadas. A mí me dicen muchas majaderías en la calle, etcétera. Ya lo he ministrado. Eso no importa. Mira, dice el 13. Si ¿sí lo tienes, el verso 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. ¿En qué? ¿En santidad? Entonces, guárdate en santidad y verás la gloria, lo voy a decir así para los nueve, la gloria de Yahshua Hamashiach, el esplendor de Yahshua Hamashiach. 14. porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Yahweh de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer.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 Aleluya, aleluya, ya nadie nos molestará, bendito es Yahshua Hamashiach. Y vienen las cosas peores, todavía no empieza la tribulación en pleno. Entonces, tenemos que guardarnos, tenemos que perseverar, si el Eterno lo permite ya, acabando la fiesta de Sukkot, empezar a hablar sobre la bestia y el sistema global. Vamos por favor a Romanos 9, 27, para que tú viendo ese tema, te llenes del fuego del Baja Dice. Y te llenes de valentía por todo lo que viene. Aleluya. Romanos 9:27. Bendito es Yahshua Hamashiach. Romanos 9:27. Ah, de También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Tan solo el remanente será salvo. A ver, todos a una sola voz, amados. Amén. Tan solo un remanente. ¿Cuántos? No sabemos, pero es, somos muy poquitos, amados. Tanto de Judá como de Israel, muy poquitos. Ahora, al ser parte del remanente, ¿qué dije? ¿Qué dije? Tenemos mucha, mucha responsabilidad. Así como mostré cómo están trabajando nuestros amados agim en otros países, llevando la bendita Torah. Nosotros tenemos una responsabilidad, responsabilidad muy grande. Los que somos del remanente trabajamos muy fuerte. Porque somos muy poquitos. O sea, no, no estoy diciendo que somos los únicos y los mejores acá, no. Pero somos muy poquitos. Eso sí, te lo puedo decir con con seguridad con mucha seguridad entonces, por ejemplo al menos me hablan de Estados Unidos me dicen, oiga Roe no tienen una congresión acá en este estado no, me hablan de otro estado del, o de otros países no, hay, no no hay No, es que ya fui a una pero hacen negocio y ya se, allá no aceptan la circuncisión eh, todavía siguen utilizando los nombres falsos y los, con, lo, o sea que mezclan lo kadosh con lo mundano no, no, no aceptan esto, hacen negocio con las fiestas Etcétera, te das cuenta Entonces yo no estoy diciendo que somos los únicos Ni los mejores, pero de que somos pocos Y sí somos pocos, muy poquitos Es un privilegio Servirle al Eterno como Él quiere Ahora, por gracia Cada generación Va quedando un remanente Siempre el Eterno tiene un remanente En Judá y en Israel Siempre, siempre Si tú lees la historia en la Tanaj Siempre levantaba profeta cuando se dividió el reino, siempre levantaba un profeta para Judá y otro para Israel. Siempre, nunca el Eterno ha dejado solo a su pueblo. Solamente desde Malaquías hasta Yohanan ben Zacarías, Juan el Bautista, hubo 400 años de silencio de la vaca dos. Pero ahora de que vino Yahshua HaMashiach no ha dejado sin profeta a Judá e Israel. Siempre hay quien esté atalayando. Vamos por favor a Romanos 11, versos 5. Romanos, entonces si tú eres parte del remanente, se tiene que notar. ¿Cómo? Al exaltar, al orar, al ayunar, al guardar la santidad. Recuerda que el remanente no hace mentira, no difama. Bendito es Yahweh. 11, 5, ¿lo tienen de romanos amados? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A ver todos, amén Por gracia nada más No porque lo merezcamos sino porque ya Bueno, nuestro logín es lo bueno, entonces Tú eres parte de ese remanente Se tiene que notar Se tiene que notar Que eres parte del remanente El remanente Fíjese muy bien, a ver no sé si estoy siendo explícito vamos a poner que hubiera 10 botellas acá de agua, que representan cada una sin ser irreverente a un hijo de Israel, o 12 para ser las 12 tribus de Israel tiene que haber fuego en el que es remanente porque si no, ¿qué cosa va a dar a los demás tiene que haber fuego del huajacodes en el remanente entonces la cosa está grave porque si de los que realmente se dicen mesiánicos, se dicen no están exaltando ni, ni tienen fuego para trabajar, no son parte del remanente. Ellos dicen mentira, difaman, ya veíamos, no son justos, que esa es una de las características que muestro sobre los salvos, según la Tanaj. Entonces no son parte del remanente, están dentro de un rebaño pero son cizaña, no son trigo, cuidado congregación cuidado congregación a nivel mundial y lo digo con amor cuidado, mucho cuidado, si no estás trabajando y no tienes celo por la obra eres nada más paja, no sea que el eterno, el eterno no lo permita, queme a muchos en el fuego, porque eso dice la Tanaj, entonces el remanente todo el tiempo está clamando, cuando dijo así el Yahú solamente yo he quedado no había cuántos que no habían doblado sus rodillas. Siete mil que no habían... Esos siete mil, ¿tú crees que eran tibios? No. Dice Yahshua Hamashiach que los tibios los va a vomitar. Y ya ministré porque el agua tibia, eso está en otro, en otro disco. El agua tibia provoca náusea. El agua caliente, no. El agua fría, no. El agua tibia, sí. Todo tiene un porqué en la Tanakh. Entonces, que nosotros no le provoquemos náusea a Yahshua Hamashiach sino que seamos realmente parte del remanente Aleluya vamos por favor a segunda de Timoteo segunda de Timoteo Aleluya ahora el remanente trabaja Sí, el remanente trabaja y trabaja mucho mucho, muchísimo el remanente trabaja muchísimo entonces es algo cuando viene aquí mucha gente de otras partes y me dicen Roe, yo estoy seguro que soy parte del remanente. ¿Qué has hecho por la obra? ¿Qué has hecho para que la Torah sea conocida en tu propia casa, para empezar? En tu propia manzana, en tu propia colonia, en tu propia ciudad, en tu propio país. ¿Qué has hecho? Bueno, yo amo mucho a Yahweh y sí voy, pero no, y empieza el titubeo. No eres parte del remanente, no te engañes. Vas a amanecer en el infierno si no te pones bien a cuentas con el 2, el remanente trabaja, porque somos poquitos, entonces los poquitos tenemos fuego del Ruajacodes y hablamos y el Eterno es el que hace su, su, su, su labor. Fíjate muy bien como dice 2 Timoteo capítulo 2, versos 6, ¿lo tienen amados? El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. A ver todos, amén Entonces el labrador, para, para participar de los frutos, los frutos, fíjate muy bien, cuando se van teniendo hijos espirituales, uno se goza en Yahshua HaMashiach, mas no se enorgullece uno, uno no se enorgullece, no se enorgullece uno, tiene que haber humildad. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, entonces la característica del remanente. Ahora, para que sepas de dónde saqué lo de soldado de Yahshua, el verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahshua Hamashiach. A ver todos el 3. Amén. No, no, no, no, Miren, amados, el tiempo se está cortando y. Y el Eterno está tomando ya. Bueno, él siempre tiene las cosas en sus manos. Entonces. Quiero llegar a este punto clave, ya leímos citas sobre lo que es el remanente y cuáles características tiene que tener un remanente. Ahora pongan mucha atención, pongan mucha atención. Está el remanente y está el pueblo que ocupa un lugar en las que Ilot, pero que no trabaja para nada y solamente causa problemas, chismes, problemas con los pastores, con los ruanín, con los ancianos, con los encargados de las obras. Esa gente no es parte del remanente. Esa gente está dentro de la congregación, pero solamente causa problemas. Esa gente no va a entrar al milenio. Pueden celebrar su cod y entrar con sus palmas y tener su, su etrog, su citro, el, el, las especies, etc. Pero no es parte del remanente, está ocupando un lugar ahí. Entonces, sí, he, he ministrado en otros audios que realmente, así como Abraham y Isaacob peregrinos, etcétera, peregrinos, vamos, vamos eh, hacia la tierra prometida otra vez y después hacia la, hacia la Nueva Jerusalén. Entonces, nosotros debemos de ver que si alguien no es parte del remanente, tiene el espíritu del antimachíaj. Y ya les voy a predicar ese, ese, ese tema terminando la fiesta. Entonces, hay cosas que le ocurre a la gente, que dice, ¿por qué vino esto? Porque no son del remanente, son parte del montón y están provocando problemas y el juicio del Eterno va sobre ellos. Vamos, por favor, a abrir nuestra taná, esto no es para que te pongas triste, esto es para que si tienes que hacer arrepentimiento, lo hagas. Ahora tú dirás, pero ya pasó Yom Kippur, yo ya me arrepentí, estoy hablando de los que no hicieron verdadero arrepentimiento a nivel mundial o acá, local, y también de los nuevecitos porque quiere, tienes que saber, amado si lo sabes que están haciendo gente todos los días todos los días se van comunicando gente nueva que van diciendo, tengo dos días que vi la página ¿me puede usted ayudar? sí, claro que sí, seguramente no sabe prácticamente nada como nosotros no sabíamos nada igual entonces hay que ayudarlos ahora ¿qué hay de los que somos, ahora voy a hablar del remanente. ¿Qué hay de los que somos perseguidos por guardar la Torah? ¿Qué hay, de nos, ¿Qué hay de nosotros? Viene la tribulación. Es ahí donde va a haber el engaño en cuanto a los que no son remanente, esos van a atacar al remanente. Esos van a atacar al remanente. Está grave. Y de la misma congregación. Ahora, ¿qué hay? en forma de pregunta, de los que somos perseguidos por guardar la Torah porque somos parte del remanente vamos a analizar entre hoy y mañana algunas cosas de las que el Eterno hizo con los egipcios nosotros, yo les he ministrado que todo lo que hacemos, todo todo lo que hacemos significa salida de Egipto, así es Pesach, Hamadza, Picurino, Mership, la fiesta de Shavuot el poner las palmas, el besar la mezuzah, todo lo que, todo el talid fue dado en, la, en, en Sinaí, las instrucciones de nuestro Elohim Yahweh para su pueblo a través de Moshe. Entonces, si todo nos recuerda la salida a Egipto, vamos a ver qué, qué pasó. ¿Qué hay de los que somos perseguidos por guardar la Torah? Número uno, los egipcios prohibieron el Tevilá al pueblo de Israel. Los egipcios pro, prohibieron el tevilá. Ahorita Alemania está prohibiendo la circuncisión. ¿Es así? Está prohibiendo la circuncisión. Entonces tiene que venir juicio. Los egipcios prohibieron el tevilá, la inmersión en agua al pueblo de Israel. Entonces como castigo, Yahweh convirtió en sangre las aguas. Tiene un porqué cada cosa. Se mete. en Alguien con el pueblo de Israel, el Eterno toma cartas en el asunto, por así decirlo. Tomo, él tiene todas las cosas en sus manos. Los egipcios provieron el tevilá Bueno, los convirtió el agua en sangre. ¿Quién la convirtió? agua de los ejércitos. Los egipcios, número dos, se alimentaban de ranas. Hasta la fecha mucha gente come eso. Vamos, yo no me refiero de los mesiánicos, de los goyim. Los egipcios se alimentaban de ranas. Bueno, ¿qué hizo Yahweh? Les mandó ranas como plaga. Y mañana vamos a descifrar muchas más cosas. ¿Qué hacían como número tres? ¿Qué hacían los israelitas? ¿Qué hacían los israelitas? Ellos, entre otras cosas, barrían... Ellos barrían, entre otras cosas, tenían que barrer. Mañana vamos a ver cosas más profundas, pero yo quiero darle nada más esta alentadita, hermanos. Ellos barrían, bueno, por eso el polvo se convirtió en piojos. Anótalo, te va a servir por lo que vamos a ver mañana. Estamos en plena fiesta de Sukkot, entonces recordamos la salida de, Israel, de, perdón, de Egipto, de Misraim. Los israelitas barrían el polvo, por eso el polvo entonces se convirtió en piojos. Número cuatro. ¿Vamos bien? Eran obligados a sembrar trigo. Ellos eran también obligados a sembrar trigo. Independiente, independientemente de otro grupo que hacía los ladrillos, ellos eran obligados a sembrar trigo. ¿Qué mandó Yahweh? Una plaga de langostas. Ahora, todavía no termino. Vamos a, vamos a examinar nosotros cómo estamos como quejila. Número 5. Faraón mató a los primogénitos de los hebreos en el Nilo para ser comidos por los cocodrilos. ¿Qué hizo Yahweh? Exterminó a los primogénitos egipcios. ¿Te das cuenta? Todo tienen por qué. Voy a volver a repetir, aunque está siendo filmado y grabado, para los que están anotando, amados. Faraón mató a los primogénitos de los hebreos en el Nilo. Eran comidos por los cocodrilos esos niños. ¿Qué hizo Yahweh? Exterminó a los primogénitos. Él toma venganza, de él es la venganza, amados. Nunca trates, si alguien te hace mal, no busques venganza, porque eso es para los que no conocen a Elohim. Yahweh, él es el que hace justicia. ¿Aleluya? Entonces, tiene cinco, cinco situaciones ahí, y vamos a Deuteronomio 32, verso 35. Porque yo no he, yo no, ¿cómo te puedo decir? Yo estoy gozoso en la fiesta de Sukkot. ¿Tú también? Sí. Pero yo no he, no me he elevado del piso. ¿Cómo te diré? No me he olvidado de cómo está la situación a nivel mundial. Ni en los Goyim, ni en las Geilot, Porque va a haber mucha apostasía, eso está escrito. ¿Sí? O sea, vamos, el hecho no quiere decir que con eso se te vaya el gozo. No, yo estoy, yo estoy muy gozoso. Qué bueno que estás acá. Pero yo no me he olvidado que las profecías se van a cumplir. Aleluya, que ya un asteroide viene para la Tierra. Que va a haber grandes tsunamis, grandes terremotos. ¿O tú crees que es mentira? ¿Es mentira? No, va a suceder eso. Entonces yo no me he olvidado. Pero muchos sí se olvidan con la fiesta de Sukkot. Mucho gozo, mucha danza, jajaja, jo, jo, jo, jo y sus vidas no están bien. Tienen que componer sus vidas. Deuteronomio 32, verso 35, ¿lo tienen amados? Sí. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y, los que les, y, y lo que les está preparado se apresura. A ver todos, amén. Así que, si de él es la venganza, nosotros no tenemos que, por qué buscar venganza, para nada. Vamos a Romanos 8.31. Romanos 8.31. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Entonces, no te olvides, ¿estamos de gozo? Sí. Pero nuestras vidas están bien ante el Eterno, que estén bien, claro que sí. Y si están alguien mal, hágate Shuvá, rápido. El remanente va a tener la defensa de Yahshua. El remanente va a tener la defensa de Yahshua. Los que son paja, no. Entonces tú tienes que ser parte del remanente. Ya leímos varias, varias citas del remanente. El remanente en primer lugar tiene que tener fuego, se tiene que notar que tiene el Romanos 8, verso 31. Romanos 8, verso 31. Aleluya. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohina es por nosotros, ¿quién, ¿quién contra nosotros? A ver, 12, 31, main Otra vez, a ver. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, si realmente eres parte del remanente, esto es para ti. Si no, hazte Yuba. Y tú vas a decir, pero cómo, Roy estamos gozosos en la fiesta de Sukkot, ¿por qué nos tiene usted que amargar la fiesta de Sukkot? No, yo te estoy amargando la fiesta de Sukkot. Yo te estoy diciendo que si tu vida no está bien, tienes que componer todo, todo, todo, todo. Recuerda los audios del alma y el cuerpo, consagrados de la cabeza a los pies, nuestras manos limpias, todo. ¿Cómo están tus finanzas? Todo. Pagas los impuestos, pagas el agua, pagas el hagas el servicio municipal de XX, todo tiene que estar en orden. Todo, todo, porque el remanente no hace injusticia. Repite conmigo, el remanente de Israel no hace injusticia. El remanente de Israel no hace injusticia. Entonces tú tienes ahí parte de lo que es entonces el remanente para que tú analices hoy en la noche antes de la fiesta, estamos en la fiesta, pero me refiero a mañana, estamos en Shabbat, claro, es una fiesta semanal. Digas, a ver, ¿realmente soy parte del remanente o, o le estoy jugando a loco? Recuerda cómo se ministra acá, perdóname. ¿Soy parte del remanente? ¿Realmente sí soy parte del remanente o le estoy jugando a la loca? Perdóname, así se ministra aquí, no es falta de respeto. Es acudir las almas para que despierten. Porque más vale que despierta ahora y no despierta en el infierno. Entonces, ¿realmente somos parte del remanente? Ahora, todos cierren tantito sus ojos. Y ahí pónganse su talí los varones, las mujercitas. Cierren sus ojos tantito. Ahora, ciertamente tú eres parte del remanente. No está tu vida en orden. ¿Piensas que somos muy exagerados aquí por ministrar la bendita Torah de nuestro Elohim? ¿Cómo está tu vida? Analízala, es Shabbat, es fiesta, no te quiero quitar el gozo. No, no te quiero quitar el gozo. No, no, yo no te quiero quitar el gozo. Lo que quiero es que nos saludemos en los Shamaim. Primer lugar en, primer lugar que nos saludemos en el milenio. Nos saludemos en el milenio. Ahora abre tus ojos, porque muchos, eh, con esta es la séptima fiesta de Sukkot que celebramos en este lugar. La séptima. Y así como tú, y como tú, y como tú, y como tú, muchos estuvieron aquí, danzaron y gritaban, y Shalom, y Shalom Ubrahá y a Sukkot, y ahorita están locos, llenos de demonios. A ver, ah, Mauricio, me equivoco. En lo que dije me equivoqué. Es verdad lo que dije, que muchos aquí estuvieron dijeron jaxamea su y danzaban y ahorita están llenos de demonios. Están en pecado, están en fornicación. ¿Te das cuenta? Esto es serio, es más serio de lo que parece. Y dice la tanaj y volverá la casa de Israel y aún serás adornada. Y saldrás con tus panderos y con alegres danzas. Este es un consuelo para los que realmente son remanente. Aleluya. Pero lo, para los que no son remanentes, para los que para los que no son remanentes, y dicen, no, realmente no, yo no he, no he hecho un auténtico Teshuvah, no guardo bien el Shabbat, no guardo bien Yom Kippur. Dice que el que no guardara Yom Kippur será cortado del pueblo. Está y si este fue el último Yom Kippur, se dan cuenta, es que no les quiero quitar el gozo, pero la situación es más grave de lo que parece. Queremos saludarnos, sí, porque aquí no viniste para que yo te dé una plática y, y, y nada más haya un gozo superficial, sino meter la espada de dos filos que es la bendita Tanaj, es decir, no. No, yo estoy mal, tengo que hacer un auténtico teshuva. Muchos todavía no pueden, no, perdón, muchos no guardan a nivel mundial bien el Shabbat. Muchos todavía prenden fuego, muchos todavía compran y venden. Muchos todavía abran sus propias palabras y van en pos de sus propios caminos. Muchos no guardan los Shabatón. Muchos no guardan la santidad. Muchos no guardan sus ojos, sus manos, sus pies, somos un remanente. Que seamos un remanente real, los que estamos acá y los que están conectados a través de internet, porque somos un remanente. Aleluya, dicen la bendita Tanaj, dicen la bendita Tanaj que solamente un remanente es salvo y dice que nada injusto entrará al tercer cielo, eso dice la Tanaj. Sí, entonces nosotros tenemos. Bendito es el Schengadón de Yahweh. Dice, dice la Tana pasen ancianos, por favor. Roy Roberto, pasa, por favor. Roberto Rubio. Entonces somos un remanente de la casa de Judá y de la casa de Israel. Tiene que haber gozo en tu corazón. Un auténtico Teshuvah. Un auténtico Teshuvah. Un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Y, y, ¿Piensas que por eso se te va a ir el gozo? ¿Se te va a ir el gozo? No. Ahora vamos a ponernos de pie Aleluya Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Bendito es el Abacadosh Déjame orar por ti Déjame orar por ti Abacadosh, Beshenadosh, Yahshua, Hamashiach Tú sabes quién es el remanente de Israel Tú sabes aquí quién es el remanente de Judá y de Israel, porque tú eres perfecto. Tu raen es para siempre, solamente tú sabes quién es el remanente, Abba. Yo te pido que extiendas aún más tu raen, tu compasión, tu misericordia, tu compasión, y que aceptes las oraciones auténticas de arrepentimiento de muchos que están acá y muchos que se conectan, que todavía no guardan bien la Torá que les importa más quedar bien con el hombre que contigo bendito Yahweh y que entonces no han entendido que tú eres el poderoso de Israel y que tú mereces toda adoración sobre todas las cosas Abba Eslejabe Bakashah Elohim Ergon ten rahem de nosotros y perdona por los pecados del pueblo de Israel de Judá y de Israel. Ahora levanten sus manos todos con sus ojitos bien abiertos hacia los Shamaim, hacia los Shamaim. Bendito es Yahweh, bendito es Yahweh. Recuerda, los que somos remanentes tenemos fuego. Pero hubo muchos gritones también acá. Y muchos brincaban mucho en las danzas y ya están reprobados. Ya no están acá. Que tú si exaltes bien al Eterno pero que seas parte del remanente, que seas justo en todos tus tratos. Vamos a hacer una tebilidad de fe, ¿te parece? Abba a Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, estoy en pleno Shabbat, en plena fiesta de Sukkot, y he aprendido algo más sobre el remanente. Abba, yo no quiero quedarme fuera, yo quiero ser parte del remanente de Judá y de Israel. 2 perdóname, perdona mis pecados, perdona mis tonterías y mis torpezas, perdona mis flaquezas y mis debilidades, perdona mi hipocresía, perdona mi cobardía, 2 tú eres sobre todas las cosas. Te adoro a ti, bendito Yahweh, y declaro que Yahshua es Mashiach, por lo tanto, cumpliré bien la Torah. Tómame la palabra Abba, porque voy a cumplir bien la Torah. Guardaré la santidad en extremo. Abba, toda la va, toda la va, toda la va, por una oportunidad más. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Amén. Aleluya. Así que para adelante, para adelante, para arriba. Limala, Limala, Limala, Limala, Omen. Haga Eduardo.